Tum, tum, tum. Hola a todos, hoy estamos en un nuevo video para el canal En el video de hoy mostraremos todos estos carritos de la película Cars Son pocos, pero igual son hermosos y es carrito Empecemos primero, es que no sé, Empecemos primero por este carrito Es un de este, común Sally. salí este hermoso Diría yo. Ajá. Y luego por aquí dejamos este carrito por aquí. Y luego tenemos a este hermoso carrito. Creo que se llama Corvette. Este aparece en la película Cars 2. Mamá, ¿qué Luego tenemos este hermoso carrito de la película Cars este es un Rayo McQueen. Aquí le vamos a dar estos carritos cuando terminemos. Luego tenemos a este Francesco. Aparece en Cars 2. También es un coche. Luego tenemos a este Ryan McQueen de la película Cars 3. Es el fabuloso Ryan McQueen. Como Doug Hudson. Por aquí pueden ver que es un hermoso carrito de la película Cars. Es un carrito muy lindo, yo diría. Y luego por aquí tenemos a Chick Hicks, el número 86, el malo de la película Cars. En la 3 aparecen las noticias. En la 2 nos sale. Y en la 1 es corre. Es el... Luego, por último, de los carritos chiquitos, tenemos a este Cruz Ramirez. Bueno, esta carrita se llama The Cruz Ramírez. Ella aparece en la película Cars 3. Acompañando a Rayo McQueen como su entrenadora. Y al final McQueen es su patrocinador. Por último. Vamos a ver este hermoso carrito de Cars, es uno de McQueen, está gigante, es un hermoso carro, vamos a verlo por detrás una vez más, por aquí vamos a ver sus ruedas, el número 95 por arriba y luego tenemos esta parte superior de McQueen. Por último tenemos esta parte y todo esto. Bueno, espérenme. Los invito a que se suscriban al canal y denle like para otro video de Cars. Nos vemos.